Hola La pagoda de Mandalay Hill Acabamos de llegar a la ciudad de Mandalay que estamos como a 5 horas de Bagan, donde vimos esos Amaneceres increíbles, la verdad. Entonces acabamos llegando el día de hoy y venimos de una vez aprovechando a escalar la pagoda. ¿Tol? Toto, toto, eh? <laughs> parece que especial. Oh. <laughs> Hello, hi, hi. I'm good, thanks. We're gonna make it to the oh. sunset. Oh. Your friend, huh? Yes. My friend. <laughs> What's the name of your friend? Uh, Doc. <laughs> <laughs> Doc, huh? Yeah. Yes, I'm called Doc Friend. His name is Doc. Are you with me? Oh. I can I speak Chinese? Ah, uh, a little. and here. Oh, yes, I just send you can speak Chinese. <laughs> oh, really? <laughs> <laughs> yes, I can speak Chinese. So you, ah, you, yes. you speak Chinese? Yes. We have a man who wants to visitar en in Shanghai. <laughs> De hecho, nos estaba explicando que él es de Yunnan. Estaba leyendo por ahí en, la, en unos libros que hay muchísima influencia de chinos aquí. Cerca del 40%. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Tengo que estar en la Tailandia una vez. ¿Una vez? ¿Te gusta? Sí. ¿Dónde has estado? Sí, porque no he estado con Tailandia. Porque he estado con Tailandia. Así que tengo cartas de coco. Sí. Cómo me Gracias. Sí, yo vivo en Tailandia. Oh, you live there. Mm. How long? Time? One month. One month. One, yes. one month. So you travel a lot. Yes. Hey. Hola, amigos. Venimos en una procesión. Uh, venimos manejando. Y nos encontramos esto, no sé si sea una boda o... o. No sé qué sea, pero es bastante curioso. Bueno, pues nada, vamos a seguir manejando. Vamos a la parte de sur y luego cruzando el río y al norte. Se llama Minku. Entonces vamos a ver qué tal está esa zona. No estoy conmigo. Y bueno, parece que. La procesión es bastante larga. Al rato trataré de investigar de qué se trata, pero. Al principio pensaba que era una boda, pero. No sé. Ustedes qué creen? A ver, vamos a ver. Smoking this guy en green? You see, the guy in green is smoking. <laughs> This is a wedding consultant, yeah. Or whatever. Yeah, the organizer. <laughs> I think it's a guy. La. Pagoda, una de las mejores y más visitadas de aquí de Mandalay. Estamos en Chinku. What's the name of village? ¿Chinku? Chinku, Minku. Estamos en Minku y vean la zona de atrás. Está la verdad padrísimo. Hace rato subimos a escalarla. Bueno, estamos hasta arriba del de templo blanco de aquí de Minku. Y vean, allá hacen las donaciones. Y dicen que también aquí se ven buenos atardeceres, eh, pero ya tenemos planeado ir a un atardecer, ahí enfrente hay un lago. Lo que hicimos fue rentar una moto, así tal cual, ahí en el, en el hotel, y te la llevan a la recepción, y pues ya, o sea, estamos el, por la cantidad de, que fue, por un día fueron 10.000 chats, un día completo, son 24 horas, y 10.000 chats está más o menos uh, 40 yuanes que son como 6 7 dólares llegando al puente, uno de los más altos de, del mundo dicen que no más alto, pero de los más largos y construidos en madera entonces vean Acabamos de llegar, se pone que es muy famoso por el sunset y hay muchos pequeños botes que te ofrecen tours y te dan dos mojitos, dos uh, sodas y bueno, te llevan después de un rato vean, es lo que dan, la Myanmar Beer, Coca-Cola y dos mojitos y después de un rato se los llevan de ese lado ahí se ve hasta como tipo tráfico vean. y bueno, se supone que es de, los, es de los lugares más famosos de aquí de Mandalay tal vez por ahí lo vean en algunas fotografías a veces, este es el puente Último día aquí en Mandalay, y eh, nos recomendó a un amigo de aquí de Myanmar visitar esta pagoda, es de las más importantes de la ciudad. Esta se llama Mahamuni, junto con la de ayer, la que vimos, la blanca, estaba padrísima también. Pero vean, aquí viene como muchas personas a, a rezar, algo así como similar a la Shwedagon pagoda. The little longyi. y bueno, lo que hemos notado es que como hemos estado utilizando el Longi que es esta como vestido <laughs> ahí está el Longi Hemos estado utilizando el Longi, de hecho yo también aquí abajo ah bueno, a ver, que nos sobre la foto Aquí, aquí, gracias Bye bye. Bye bye. Y no les cuento lo que pasa es que, como que notas, vean aquí está el longi. Este longi nos lo regaló de hecho una amiga, alumna que tenemos que es, de, es local locales de aquí de Myanmar y nos regaló este longi. Entonces, gracias por eso. Y notamos como que mucha simpatía por parte de los locales cuando utilizamos este longi, que es como el vestido, no? como la falda tipo sarong en Tailandia o algo así similar. Bueno, pues nada, este es el último día de Mandalay De aquí nos vamos abajo hacia el sur un poquito Hacia la zona de Inle, Inle Lake Y de ahí ya para Yangon